Hola muy buenas gente, hoy os traigo un nuevo vídeo os voy a actualizar la información sobre el campo de fútbol le he añadido algunas cosas y vengo a mostrarosla si os recordáis esto es cuando veníais al estadio desde uno de los pueblos que tenía varios caminos pues ahora tiene los mismos caminos pero tienen eh, más direcciones, o sea que por esos caminos vas a más sitios por dónde ibas, a la grada superior, o sea, al anillo de arriba, ahora también puedes acceder a las cabinas de prensa, vamos a ver cómo se han quedado, y pues llegas aquí, y aparte del, del anillo superior, te pone aquí acceso a las cabinas de retransmisión, y nada, no es muy complicado, Tú vienes aquí, te pone otro indicador, hacia allá, y ahí están, Es como son, en el centro del estadio, para poder ver todo el terreno de juego, y vienes aquí y lo mismo, te pone las cabinas de retransmisión y prensa deportiva. Hay cuatro cabinas, tienen tus puertas puedes ver todo el todo el estadio ahora no se ve porque tengo los chus bajos y no no se puede ver todo pero bueno se ve y desde aquí mismo puedes acceder a la a la sala de prensa desde aquí y como está al otro lado del estadio prácticamente hay un túnel bastante largo pero bueno lo hacemos que tampoco se tarda tanto si vas volando lo que sí tiene es luego un acceso por los vestuarios que es por donde el entrenador iría después del, del partido a hablar con la prensa y luego desde tiene otro acceso para los periodistas que están a pie de campo para poder entrar por aquí es por donde los periodistas que están en la sala de prensa saldrían se sentarían en su respectivo asiento y ahí es donde se daría la rueda de prensa <coughs> esto sería el acceso que tienen los, los periodistas que están a pie de campo que nada, son los que estarían aquí dentro de las porterías y tal, eso que es... los que hacen las entrevistas a los jugadores y todo cuando terminan que nada, entran por aquí y, y ya está y luego hay otro acceso el que os he dicho antes por aquí por, por el vestuario O se cerraba la policía que como os enseñé en el anterior vídeo estaban los dos vestuarios aquí pues ahora aquí añadir otra puerta que lleva a la sala de prensa un pequeño túnel que nada sabes aquí detrás de este pequeño despacho por decirlo de alguna forma pues no se me ocurre y nada el, el técnico se sentaría aquí y hablaría pues para todos los los periodistas Ahora os voy a enseñar otra cosa que he hecho que son las oficinas. Vamos a entrar por aquí. Que las oficinas se entra por el mismo sitio que el del palco, por el palco, la misma puerta. Que en vez de poner ahora aquí palco de autoridades como ponía antes, ahora he puesto palco y oficinas. Entras está... Igual esto, pero cuando subes por aquí te topas con esta puerta que tiene aquí, que a la izquierda sigues para el palco como os enseñé en el anterior vídeo, pero ahora puedes acceder a las oficinas. Que no sé por qué no se ven aquí los cuadros, debería haber unos cuadros que puse. no, no están. Pues nada, pues no sé qué ha pasado. No se han esfumado para abajo ni nada. Pues no sé. Pero bueno, estos serían... Eh, donde hacen las reuniones, tal, ¿no? Aquí unos pequeños despachos pequeños donde harían sus, sus negocios y, y artilugios raros que utilizan los directivos. En el link de de descarga pues lo dejaré actualizado y estará tanto en el vídeo anterior donde os muestro todo el estadio y en, y en este también eh, por cada acceso donde se lleva a, a los nuevos a las nuevas estancias por decirlo de alguna forma no los nuevos nuevas cosas que he construido pues está el indicador antes aquí ponía palco este lado y este también pero lo tenía preparado para poner aquí oficinas porque como recuerdo se accede por la misma entrada al palco que a, que a la oficina y nada solo me queda enseñaros una cosa que es que en la barrera este pequeño, este pequeño muro que hay de separación entre la grada y el campo he puesto estos faros para que tengan un poco más de, de luminosidad que vamos a comprobar que no hace mucho solo ilumina un poco nada un si llega un quinto un sexto de, del campo y nada ya os he mostrado todas las, las nuevas construcciones que he hecho si tenéis más, más ideas eh, me las ponéis en comentarios si decís pues bueno le falta pues no sé mmm, cualquier cosa porque claro yo he hecho eh, lo que yo tenía en mi mente que yo pienso que tiene todo, todo, todo estadio pero nada si veis que que puede llevar más cosas me lo decís y ya ves ahora sí que sabéis sí que se han visto los cuadros un segundo vamos a ver si se ven ahora Porque se han visto mientras cargaba el chunk, se han visto. Ahora veis, ahora sí se ven. Pues no sé por qué no se veían antes, no se habrían cargado. Pero a ver, ahí están los cuadros. Y las manzanas que he puesto aquí. También se ven. Pues nada. Eh, voy a despedirme ya. Os comento que este mapa podéis ponerlo en cualquier versión desde la 1.7 hacia arriba podéis jugar con la 1.8, yo ahora mismo estoy jugando con la 1.8.3 y va, va perfectamente, como no tiene eh, bloques diferentes porque todos los que he utilizado están en otras versiones pues va perfectamente y nada, me despido si se os ocurre alguna idea para añadirle me la comentáis por por comentario del vídeo, por mensaje directo al canal y nada nos vemos en el próximo vídeo